Buenas tardes en el Perú, dos de la tarde con 38 minutos, el día de hoy 2 de mayo del 2023. Y en Europa tenemos nueve de la noche con 38 minutos. Gracias amigos y seguidores de Todo Cambia que nos permiten llegar a sus hogares a través de las diversas plataformas. Eh, obviamente ahora las redes no solamente acercan fronteras, sino que hace que de manera simultánea estemos tratando temas relacionados a nuestra patria, los peruanos en el exterior, eh, de alguna manera desde los diversos roles que nos tocan desempeñar, pues estamos haciendo de alguna manera incidencia no solamente el tema este de que estamos atravesando una dictadura evidente, eh, sino también cuando hay actos de protesta y de traición como lo ocurrido el día de ayer, primero de mayo, día del de los trabajadores, no el día del trabajo, día de los trabajadores, donde se recuerda, pues, la masacre también a, a trabajadores en Chicago y una serie de reivindicaciones se enarbolan el primero de mayo en todo el mundo, no solamente en el Perú. Y de esto vamos a conversar con Marcos Fluker, quien es eh, secretario de prensa del Partido Comunista del Perú, eh, luego de la presentación de Todo Cambia Noticias. de la noche con 40 minutos en Europa, dos de la tarde con 40 minutos en el Perú. Bienvenido Marco Fluker, secretario de prensa del Partido Comunista Peruano. Bienvenido a Todo Cambia Noticias. Muchas gracias Manuela, un saludo fraterno a todos los peruanos que se encuentran en Italia pero también en todo el mundo. No, aún así a los peruanos, a los compatriotas que desde nuestra tierra venimos resistiendo esta dictadura neofascista que ha eh, desestabilizado y empobrecido más a nuestra a nuestra población en momentos que el dolor no ha pasado tras los crímenes cometidos por esta régimen. Muchos temas que tratar el día de hoy no solamente vamos a evaluar las manifestaciones que se hayan podido llevar a cabo en la capital y en otros puntos del país. Vamos a tratar también la traición de la que permíteme Marcos eh, señalar antes de iniciar este programa. Siento vergüenza ajena, vergüenza ajena que Isabel Cortés haya llegado al Congreso con voto de los trabajadores, con voto del pueblo, en una lista en la cual como candidata de los peruanos en el exterior también acompañé. Pero hay que dejar claro de que Isabel Cortés no tiene, ni tendrá, ni va a tener formación política. Lamentablemente, he ahí la flaqueza de las organizaciones políticas que nombran a los candidatos, seleccionan a los candidatos, eligen a los candidatos por amiguismo o porque les son útiles en determinado momento. Fue la cuota de Nuevo Perú fue la cuota de el partido de Verónica Mendoza, que fue con las siglas de Juntos por el Perú, y ahora es parte de esa bancada que yo desde este pequeño espacio invoco al presidente de Juntos por el Perú expulsarla inmediatamente a esta miserable Isabel Cortés. De igual manera, ojalá sea expulsada de la bancada de Juntos por el Perú, en la cual la mayoría, quienes componen la bancada de Juntos por el Perú, son de Nuevo Perú. Qué lástima y qué vergüenza ajena siento de que se haya dado ese abrazo traicionero y que la pinta de cuerpo entero, pero ya veíamos en esta persona una conducta de esta naturaleza, cuando no fue capaz de estimarse, de quererse, de valorarse, y dejaron que la maltraten cual trapeador que se usa para hacer limpieza, con el respeto de los trapeadores. Barrió, barrió con la dignidad de nuevos de trabajadores que le dieron el voto y que hoy duramente ha traicionado. Yo sí quería dejar sentada esa posición, Marcos. No sé cuál sea la tuya, pero Obligación moral, toda vez que también fui parte de esa lista en la cual esta nefasta Isabel Cortés llegó a ser congresista y hoy se abraza con los asesinos del pueblo. Sí, eh, sin lugar a dudas, es penoso que este hecho, no pero sí, sin embargo, creo que lo del día de ayer eh, resalta más la combatividad del movimiento sindical. Y de los trabajadores que sí están en lucha, que hemos salido en, a través de, de las banderas de la CGTP, de la Asociación Nacional, de la Asamblea Nacional eh, Popular, eh, de la cual nos hemos encontrado por miles en las calles. Los trabajadores municipales han sido los que más más de 2.000 trabajadores han estado en la calle dándole la espalda a la oidora que se abraza con la presidenta Boluarte, la señora. Eh, Cortés no representa a los trabajadores eh, obreros municipales de Lima ni del Perú, porque ellos ayer salieron a protestar justamente contra la, la que ha, eh, le ha entregado una, una medalla. Pero algo más importante también, ¿no? Eh, es eh, la, la señora... Este, la señora Cortés a través de su, de su sindicato se desafilió de la CGTP hace muchos meses atrás con el propósito de juntarse con elementos extraños al movimiento sindical y se afiliaron a una central neoaprista, dirigida actualmente y controlada por los apristas, que es la CAC. Aparte de la CTP también está la CAC. Esta organización es la que ha cobijado a la señora el, que eh, finalmente eh, ya hemos visto el desenlace, ¿no? Por lo tanto, la traición de ella no empieza con eh, recibir la medalla, sino desde que sale de la central mariateguista, que la cobijó le apoyó en sus huelgas a los trabajadores municipales que ella señalaba defender. Hoy en día es una, más que pena, no es una indignación que nosotros los trabajadores tenemos del movimiento sindical y desde el Partido Comunista también señalamos. No quiero ser defensor ni, ni, ni llevar la voz de otras organizaciones, pero es importante indicar que la CGTP ha emitido un pronunciamiento el día de hoy, eh, señalando pues, la traición de la señora. En este contexto, dice brevemente, permíteme dos minutos, en este contexto tenemos que lamentar, criticar y expresar públicamente nuestra protesta a la comunista Isabel Cortés, quien fuera ungida como representante de los trabajadores y trabajadores en el Congreso de la República por haber aceptado ser condecorada con la orden de trabajo a la dictadura cívico-militar de Boluarte, la expresión más extrema en la hora actual de la violencia del poder económico-político. Las expresiones de la congresista Cortés para justificar este despropósito no tiene asidero con la apertura de un proceso de diálogo, porque esa es la justificación que ella da, no tiene por qué depender de la aceptación de una condecoración. Por el contrario, su rechazo habría significado una oportunidad histórica para que, deponiendo de intereses personales, denunciara la dictadura. La señora Chávez Colón no hizo absolutamente nada de ello. Y finalmente dice, eh, recordando a Pedro wilca esta famosa frase que dice luchamos por una causa superior a nuestras vidas. Ese debe ser el ejemplo de cualquier dirigente sindical que debe de mantenerse firme siempre en la lucha y en la representación sindical. Recibió esa condecoración, es la que se denomina, con esa orden del trabajo en el grado de oficial. Lo que, en lo que te has convertido, Isabel Cortés, es oficialmente eres una traidora miserable, cómplice de Dina Asesina. Y todos los comunicados deben ser en esa tendencia. No podemos dejar por aguas tibias pasar esta traición de alguien genuflexa, de alguien que le ha quedado muy grande el cargo de congresista, de alguien sin principios, sin ética, sin moral, de alguien que lo decíamos cuando estábamos como candidata. Y esa fue, te comento, una de las razones. Estoy muy indignada, muy indignada Marcos, porque yo fui... Soy parte de esa lista. Ahí están las consecuencias, señora Verónica Mendoza, de poner a amigas, de poner a gente que baja la cabeza, dobla la rodilla, baja, se pone las rodillas ante el tirano. Usted nunca quiso voces fuertes, veces se hacían se confrontaban con la derecha. Era ahí he el poner a gente suavecita, fue ahí la responsabilidad que tiene que asumir la señora Verónica Mendoza, y me dice públicamente, no es que tenga nada personal con Verónica Mendoza, sino que pues, mí, ah, que asumir responsabilidades no se puede poner en la lista al Congreso con una envuelta de deber que éste tiene gente sin el menor mínimo de preparación política y de sentar firmemente su postura frente a este tipo de escenarios. Yo pude ver esas actitudes genuflexas débiles y de servicio mucho antes que sea elegida congresista. Pero lamentablemente, cuando se alzaba la voz, fue una de las que fue total y absolutamente separada del núcleo de decisión de Nuevo Perú. Sí, Verónica Mendoza, te lo digo abiertamente, porque es lamentable lo que hoy día está pasando con esta miserable de Isabel Cortés. Punto aparte, Marcos, porque es verdad de que a mí se me revuelve el estómago de ver esta sí, fotografía. Sí, pero también. Sí, Adelante. Pero si me permite. Pero, pero también en honor a la verdad y a lo que está sucediendo eh, sobre este tema, eh, me cabe como comunicador y también como parte de, de una izquierda que está en proceso de eh, reorganización y donde todos los partidos debemos de poner las barbas en remojo, como se dice, para poder eh, reconocer nuestros errores, no que no, no, no, no hemos estado, no estamos, pero en el caso de nuestro partido, no hemos realizado un evento que más adelante te podré comentar, ¿no? el día el fin de semana, una conferencia nacional, reorganizando, reconociendo nuestros errores. Y creo que es importante que Nuevo Perú seguramente también debe de hacerlo. Pero ellos han comunicado, y solamente te quiero leer tres líneas, recibir la condecoración no significa que crea que la, la presidenta Dina Boluarte y el gobierno no tienen responsabilidad por varios muertos, de compatriotas, y por eso debe ser investigado y sancionado. No, Nuevo Perú ha sacado un pronunciamiento ¿no? desconociendo a la señora eh, eh, congresista por los actos eh, señalados. Por otro lado, JP también hace unos minutos ha sacado un pronunciamiento, ¿no? del cual me acaban de hacer llegar, en el que indica también eh, la Comisión de Ética y Disciplina de Juntos por el Perú, siendo el público conocimiento del comportamiento político de la congresista Isabel Cortés, afiliada a nuestra organización política, el comité de ética de nuestro partido, en extraordinaria, desarrollada el día de hoy, acordó iniciar el proceso disciplinario a la mencionada ciudadana. Es decir, nadie de la izquierda ni del movimiento sindical respalda esta situación, porque cuando alguien se vende, sin lugar a dudas, a la ultraderecha, recibirá el repudio de toda la población. Así es. Y esto va eh, como una llamada de atención a todos los dirigentes. Por un plato de lentejas o por mucha condecoración que ésta sea, no podemos vender nuestros ideales, nuestra dignidad, no podemos hipotecarnos a los asesinos. Y ese proceso de diálogo, señores, con los asesinos no se dialoga. Entonces el punto de vista de todo cambia. Claro. Así es, pero el, allí tú has mencionado una, una, una gran lección, ¿no? Eh, en la lista de Nuevo Perú o de, o de, o de JP, ¿no? Eh, ningunearon a los dirigentes sindicales con toda la intención ¿no? de eh, que la representación real del movimiento sindical, débil como puede ser, no, eh, no, no participe. Por eso que la pusieron a ella en el, en el puesto número 5. Recuerdo que algunos dirigentes nacionales, ¿no? con gran representación nacional, no estuvieron en la lista y, y le quisieron ofrecer a dirigentes de la, de la Central Mariateguista en el puesto 15, 20, etcétera, etcétera. no Fue una intransigencia de quienes creen que pueden jugar con, nuevos, con nuevas candidaturas mediáticas. ¿no? Eh, impulsada de las redes sociales y, y, y tener una, un gran caudal eh, electoral una mala estrategia cuando se usan las redes para otros objetivos ¿Sabes qué lectura tengo? Y estoy pensando en voz alta, pero vuelvo a decir es tanta la indignación porque pusieron y si sí, asumo la responsabilidad de lo, que, de lo que voy a decir fue el prototipo de los candidatos que eligió la señora Verónica Mendoza. De quienes eran dóciles, de quienes podían ser fácilmente manejables. Yo fui candidata, así pues es que yo sé las cosas que pasaron al interno. Y no les gustaban las voces disonantes, no les gustaban las voces que confrontábamos ni al interior de Nuevo Perú. Yo quería seamos suavecitas y es por eso que como candidata de, de peruanos en el exterior la señora verónica mendoza nunca nunca salió a dar un mensaje invocando a que voten por mi candidatura esa fue la realidad jugó por quienes le eran cómoda o quienes podían bajar la servicio y doblar la rodilla esas son las consecuencias y los comunicados no solucionan nada. Allí allí lo que estás señalando, hay que resaltar dos cosas desde mi punto de vista. Eh, primero, de que cuando uno es candidato en un frente electoral, no, no debe de parcializarse con sus militantes. Es la candidata de todos los, de los participantes. Por lo tanto, debe de tener una mirada de amplitud y apoyar a todos no solamente te escucho a ti, he escuchado a muchos candidatos también señalar lo mismo en las regiones, que cuando iban, si iban por decirte a Junín, ¿no? Eh, iban y apoyaban a una, y a los demás candidatos no lo hacían. Es cierto que uno tiene su corazoncito proviene de un partido político, pero tiene que saber eh, cómo se llama eh, desprenderse de, de, de sus camisetas, porque allí la camiseta es, era en ese momento la de JP, era, era la camiseta de toda la izquierda y de todo el movimiento, ¿no? Entonces justamente estos son los errores que terminó, ¿no? Eh, sepultando la candidatura de, de Verónica Mendoza y encumbrando una voz fuerte, no débil, como la que tú estás señalando. Creo que ese es otro mensajes que es importante señalar, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente, lamentable. esta ha sido mi postura siempre, así es que yo jamás voy a ser franela de nadie ni voy a sobarle la espalda a nadie. Jamás, señores, desde los 16 años que hago públicamente mi vida política, nunca he tenido una postura de ser rastrera, mucho menos de ser traidora. Con eso cierro, este Marcos, esta parte porque era necesario decirlo. Mm, y bueno, este, bueno ayer eh, adelante me per, si me permite eh, dos minutos que creo que es muy importante y ojalá que podamos después desarrollarlo como un tema aparte eh, lo acontecido el día domingo con el quinto encuentro de la Asamblea Nacional de los Pueblos lo que quería mencionarte eh, es que eh, dentro de la izquierda en general en las últimas décadas ha habido una corriente a la cual ideológicamente se le denomina socialdemocracia, es decir aquellos que plantean los problemas reales coincidimos en, en el enfoque del problema pero que tenemos eh, alternativas distintas de solución ¿no? algunos creemos que es necesario cambiar el sistema eh, a través del modelo económico, construir una sociedad de bienestar para todos desde las bases económicas y productivas otros creen que desde el capitalismo se puede solucionar el problema nosotros responsabilizamos al capitalismo de la pobreza y la miseria en los últimos 500 años. No otros piensan que eh, desde el propio capitalismo se puede eh, eh, darle eh, mejores condiciones. Nosotros no queremos mejores condiciones, nosotros queremos justicia y un modelo que garantice que todos por igual puedan crecer y desarrollarse. Yo creo de que este, Marcos tiene mucha razón también aclarar esos puntos que van a ser vitales porque de toda esta situación que estamos pasando, de un tiempo a esta parte, la que más golpeada sale es la izquierda. Y por eso es necesario decir las cosas tal cual son, al menos los que tenemos responsabilidad y un grado de participación política en organizaciones de tendencia de la izquierda. No se puede permitir se siga diciendo un discurso, teniendo una práctica sin enmascarar a los reales autores y o traidores en este momento. Yo creo que esa debe ser la postura claro. de todos los sectores del izquierdo. Por eso, Por eso es que, eh, eh, también en este encuentro que ha habido... Eh, que han participado todas las organizaciones de izquierda y movimientos sociales, de progresismo, todos ellos, hemos encontrado puntos muy importantes. Y es que eh, la situación nacional, ¿no? donde no solamente se trata de explotación y dictadura, ¿no? sino se, se trata de consolidar un modelo neo del neofascismo que se viene implementando en Europa. En Europa no se está jugando a una dictadura, sino a un sistema. ¿no? donde la, la violencia es la, la es, va a ser el sistema de gobernar de, de, de gobernar de empoderarse y tomar control no y por eso es que dentro de la Asamblea Nacional Popular se ha planteado no solamente que participen quienes estamos ya dentro de este grupo sino que también abrir las puertas, ser más tolerante con aquellos sectores que tienen posiciones más radicales más o menos radicales, ¿no? eh, que están a, a la derecha, si se quiere, de la ANP o a la izquierda de la ANP, pero que tenemos como mirada final final la derrota del neofascismo. En esta etapa que estamos viviendo, la, el, la, la tarea fundamental es eh, sacar a este gobierno que está implementando un sistema eh, neofascista de control de los poderes del Estado. Una cosa es ser un dictador, no, eh, un violentista como Fujimori, Morales Bermúdez, eh, Odría, y otra cosa es ser un fascista como Sánchez Cerro, Benavides, Hitler, Mussolini. Son cosas totalmente eh, diferentes que tienen que tener un enfoque distinto. Y en la lucha contra el fascismo, nadie sobra, todos tenemos que participar y donde eh, los microempresarios han participado también en la Asamblea Nacional de los Pueblos que tienen una agenda y objetivos propios pero que están dispuestos a defender a la patria y al pueblo antes de, ser, de caer bajo las dictaduras y la, y la represión del neofascismo Vox no ha llegado al Perú o a América Latina por gusto ha venido para continuar lo que han empezado en, en Europa y donde ya en Italia y en muchos países ¿no? se viene gestando este crecimiento de, eh, de, de, del fascismo en el país. ¿no? De la experiencia de los últimos 70 años con respecto a la Segunda Guerra Mundial y a lo que vio antes de la Segunda Guerra Mundial es algo que debemos de pararlo. Hitler no se empoderó de la noche a la mañana. Hitler empezó en 1932 llegar sí, sí, sí. a en 1989. Ese periodo no cierra por la Latina y el mundo. Así es, yo ratifico el hecho de que sí hay que combatir las dictaduras y el fascismo, ¿no? También hay que formar cuadros políticos para no ver estas escenas realmente lamentables y tener los argumentos políticos, teóricos, válidos y la moral sobre todo para enfrentar con mayor razón el fascismo que está imperando, no solamente en Europa, sino que está recorriendo ya la región y obviamente el Perú no es ajeno a ello. Muchas tareas que, por, eh, que hacer que combatir, pero para eso vuelvo a señalar y, y creo que Marcos estarás de acuerdo conmigo, hay que identificar quiénes son capaces de liderar esos espacios, porque necesitamos gente con convicciones, con valores, leales, no a un nuevo, leales al pueblo. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido, autocríticamente lo decimos como partido, es que en nombre de la unidad justificamos no abrir espacios de debate. En nombre de la unidad hemos cedido nuestras propuestas y nos hemos visto involucrados en conductas y afanes ideológicos y políticos que no permitían avanzar al pueblo peruano. Eso no solamente es en el país, es en América Latina. Y eso lo sucedió justamente a Italia y a Francia luego de la Segunda Guerra Mundial que no avanzaron más allá hacia el, hacia el gran crecimiento del campo socialista, sino que se detuvieron ¿no? y finalmente terminaron a, eh, eh, derrotados por la democracia cristiana ¿no? y, y finalmente derrotados ya por la derecha neoliberal. Entonces, aquí en el Perú, tenemos que estar claros ¿no? que la, la, la, esta alianza, esta unidad antifascista nos, nos embarca a todos los sectores ¿no? para poder eh, salir de esta etapa oscura, de esta noche oscura que hoy día vivimos en, en el país y que requiere de todas las fuerzas. Felizmente, felizmente, así como nosotros nos hemos autocriticado, lo decimos públicamente, y también nos hemos planteado una agenda muy amplia, también veo en otros partidos la voluntad. He, ten, he tenido las conversaciones como algunos dirigentes, nos hemos reunido ¿no? Eh, no, no se atreven todos a decirlo públicamente pero ya van soltando la verdad, y la verdad ¿no? eh, limpia la historia y los errores del pasado y crea y genera confianza entre todos eso debe de ser una práctica de los revolucionarios y que los comunistas hoy en día nos reafirmamos, y lo tomamos como una bandera, una moral revolucionaria Evolucionaria que es lo que también se ha perdido en, durante estas décadas. Es cierto, Marcos, porque este, este tipo de situaciones abre mucho muchos temas que se deben de poner en debate, ¿no? Hay una gruesa población que debe ser formada, informada y no solamente debe ser movida por pasiones, incluso subalternas, eh, que dicen ni de derecha ni de izquierda pero en la vida y quienes hacemos política sabemos de que no te puedes pues te colocas en la vida hay que tomar posición no puedes estar con dios y con el diablo ni en el medio de ellos no entonces qué tú les darías tú eres un hombre de partido eh, formado mucho aprendemos y aprendo de ti cada vez que, que, que te convoco y aprendo de todos los invitados. ¿Qué le darías a aquellos que dicen, ni de izquierda ni de derecha? Porque todos son corruptos. Bueno, ¿Qué dirías? Bueno, el, lo que nosotros nos hemos fijado, parte de la construcción de una estrategia son básicamente sobre tres niveles. Pero... Eh, lo que denominamos las tres luchas no. Eh, la primera es la lucha ideológica frontal contra el imperialismo y contra el neoliberalismo en esa lucha no hay eh, trans, eh, no hay conciliaciones no hay eh, eh, posibilidades de llegar a acuerdos ni siquiera mínimos. o son o nos dominan o nos liberamos y en esa lucha por la liberación nacional, la lucha antiimperialista y su modelo neoliberal no podemos nosotros eh, transar. Pero también en la misma lucha ideológica tenemos que ser, eh, tenemos que entender que, te, eh, que ser claros, no transparentes no y confrontacionales para corregir, no eh, sumar y con, o consolidar algunas ideas que dentro del sector eh, antiimperialista se han venido dando. Las corrientes del reformismo, desde nuestro punto de vista, y de o del progresismo, son corrientes válidas e importantes en un proceso, no pero en un proceso que esté encaminado hacia objetivos de liberación nacional y sobre todo de eh, soberanía. Si no, si ese progresismo solamente va a servir para detener al imperialismo y quedarnos en el statu quo, finalmente, como en la década pasada donde todos los gobiernos del progresismo llegaron, ¿no? por no avanzar, terminaron siendo derrotados. La lucha ideológica es la base. La lucha contra el, ideológica contra el imperialismo y el esclarecimiento frontal contra el, con el reformismo ...el progresismo y todas las otras corrientes que también son aliadas en esta, en, este, en esta etapa que estamos viviendo. Esa es justamente la respuesta política que se debe de empezar a dar aquella, a aquel grupo humano... ...que justamente manda estos mensajes dentro de sus lecturas, no lecturas simples, por cierto... Eh, para hacerles saber de que esto que está pasando en el Perú va mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? mucho más allá de Dina Boluarte, mucho más allá de Pedro Castillo, mucho más allá de personajes, personas y o nombres que en este momento nos convoquen. Es todo un sistema, son, es toda una... Como lo decía Marcos, una lucha ideológica que se debe dar en varios aspectos y que es menester de quienes eh, se precian de llamarse políticos y de tener pues, eh, en a su cargo determinadas dirigencias, empezar a reorientar, orientar, formar a la población para que no sean incautos. Porque desde este espacio no pretendemos imponer ni la postura nuestra ni ninguna otra, uh -huh. sino ayudar a que ustedes tengan todos los elementos necesarios para luego poder decidir. Pero informados y formados, no mal informados, no manipulados, no permitamos más que se deformen ustedes, amigos, de todo cambia, y de otros espacios también. Más cosas, retomamos un poco lo del día de ayer. Han pasado algunos vídeos y yo quiero hacerte la pregunta frontal, como siempre se lo he hecho, eh, y que usted también me responda de manera bastante contundente. Muchas banderolas hemos visto el día de ayer. El día de ayer hemos visto muchas banderolas, pero muchas de ellas no criticaban con la dureza que se esperaba. A esta, a esta dictadura. Todas eran, cierto, era día de la clase trabajadora, pero mmm, también yo conversé con Gustavo Minaya, el adjunto del secretario general de la cgtp y señalaba que el primero de mayo iba a ser un día de protesta. Por lo tanto, yo esperaba que todas las centrales sindicales tengan pues en sus mensajes eh, con sumas duras y fuertes contra Dina volver contra otaro pero porque eso no ha visto o, o me han mandado bueno, solamente eh, lo que les conviene. No, yo creo que eh, te, han quita, te han puesto más de uno que, que la verdad. Pero el otro. <risa> pero, Por favor, un informe eh, objetivo. El no, objetivo es que quien ha convocado a, a, a el día de ayer eh, no han sido las otras organizaciones sociales que nos que acompañan a la clase de trabajadores que están inmersas y unidas dentro de la Asamblea Nacional Popular. Quienes han convocado esta, esta manifestación es la central mayatrizista, la CGTP. Porque el primero de mayo es el Día de los Trabajadores, así como el 24 de junio es el Día ...de los campesinos... Entonces, ...y así sucesivamente... ...entonces siendo esta... Una, ...una tarea fundamental... ...el movimiento sindical ha salido... ...no solamente en Lima... ...ojo, es a nivel nacional... ...en toda la región del país... Eh, ...el pueblo, o sea, los trabajadores se han movilizado... ...exigiendo sus derechos laborales... En ...la libertad de la colectiva... ...pero también el peligro que cierra ...con respecto a este nuevo ministro... ...no, que tenemos información que en los próximos días va a derogar el decreto 001, que es sobre libertad sindical y organización sindical. Y con eso se va a tirar abajo a todo el movimiento sindical, para ser despedidos, ¿no? Y van a, a, a impedir además la sindicalización. Sabemos de fuente interna, de que este es un ministro fusible, además lo están acusando por plagero, ¿no? Eh, que es solo para que dé de este decreto y después lo van a cambiar. El movimiento sindical es consciente de esa realidad y tiene que salir a defender sus derecho. Eso es muy importante. Pero el principal la derecho, Marcos, que te corte, el principal derecho es la vida. Si yo no defiendo primero la vida y en mis pancartas no marco posición, la CGTP en un momento histórico como es el primero de mayo, en el que todos los flash van a estar dirigidos a las grandes movilizaciones que se dan en el Perú, ¿cómo es posible que no haya habido pancartas que manden ese mensaje Dima una asesina congreso, congreso o todos los mensajes que, que, que, que daban una clara lectura que estamos en una dictadura? Se ha cifrado y se ha encapsulado en la defensa de esta de, de, de defender este decreto para que no se derogue y que daba la posibilidad de la libertad sindical o sea, no podemos o sea, exigir libertad sindical cuando truta o sea, si ponemos en un nivel de derechos y de prioridades no digo, bueno, no sé si se podrá ver pero esta banderola es la banderola del Partido Comunista Peruano, donde señala claramente que eh, eh, festiva al día de los trabajadores pero también señala con claridad ¿no? la caída de Dina Boluarte y de la dictadura eh, y eso es lo que han hecho todas las organizaciones sindicales y la banderola de la CGTP también indicaba ese, ese punto de vista obviamente no todos tienen que, que tener una sola consigna también hay derechos laborales hay derechos de los trabajadores municipales etcétera, etcétera se ha hecho una combinación de objetivos porque, eh, la, a diferencia de otras centrales sindicales, la CGTP practica el sindicalismo clasista. Y el sindicalismo clasista se inicia desde los derechos básicos de los trabajadores, a los cuales nunca hay que renunciar, para eso existe un sindicato, para defender al trabajador, pero que además tiene como perspectiva la revolución y el cambio social. Esa gran diferencia es lo que significa el sindicalismo clasista versus el sindicalismo conciliador amarillo que solamente quiere eh, reivindicaciones económicas creo que eh, sería bueno que veas todo el video y te das cuenta que el, el grito finalmente más allá de las banderolas el grito era dina asesina hubiera sido más de... impactante sí sí sí sí también me han mandado audios y sí pero hubiera hubiera sido algo histórico pero si sí me mandaron, te soy honesto y por eso la pregunta y el día de ayer se habría inaugurado otro sindicalismo el sindicalismo traidor, presidido por Isabel Cortés claro, claro. y acá estoy viendo otra otra banderola de construcción civil que dice Día Internacional de los Trabajadores ¿no? y abajo dice honor y gloria a los mártires asesinos en protesta por las eh, por la democracia y por la caída de, de Dina Bolón ¿no? Los sindicatos lo han puesto, o sea, todos todo, todo, todo lo han puesto. Sabemos, o sea, los primeros golpeados siempre es la clase trabajadora. Los primeros golpeados siempre eh, es así, por eso que van a derogar el decreto 001 si no eh, defendemos a los trabajadores. Que hay que fortalecer eh, el accionar de los trabajadores, sí, y para eso estamos los medios alternativos, para eh, incidir en lo que creemos que puede, eh, hay, hay que mejorar. ¿no? pero también planteando alternativas que permita consolidar y hoy en día no eh, tenemos que pasar a la solidaridad, hermandad entre toda la clase obrera, todos los trabajadores y el pueblo peruano. Marcos, por otra parte, ¿qué lectura te da el hecho de que en menos de un mes se haya uh, destinado un presupuesto al Congreso de la República casi de 84 millones? Eh, no solamente para el aumento de los trabajadores, sino para la remodelación de varios locales que eh, están siendo, obviamente, valga la redundancia, remodelados. Obviamente, un momento en el que el que gobierna es eh, desde el legislativo, en complicidad absoluta, obviamente, con este miserable asesino de Otárola como Premier y esta que presidenta, Dina Volarte, trataba, no de los mm, congresistas seleccionados? O sea, eso realmente ya no hay término que yo pueda usar, eso por respeto a los seguidores me, me muerdo la lengua, Marcos. Sí, sí, <risa> sí sin lugar a duda la, la, la, la indignación siempre está allí latente, ¿no? Eh... Y ahí justamente eh, admiro tu, tu, tu trabajo porque más allá de ese ímpeto y calor que le das, no eh, eh, que la, es que la, la, la base de nuestra del punto honor que nosotros le ponemos a esta lucha por, nuestra, eh, eh, eh, por lo que nos valoramos, ¿no? eh, también está la, la seriedad y la sensatez de tus opiniones que van marcando día a día también en, en propuestas y convocando a la unidad y convocando a, a cosas importantes, ¿no? Eh, el comercio acaba no solamente de, señal, de poner como titular los 84 millones que tú señalas, sino los 260 millones que, que, el, que le están dando al Congreso de la República para las llamadas comisiones. Hoy en día hay una gran cantidad de comisiones especiales, ¿no?, etcétera, donde le están pagando, donde se está gastando jugosos eh, montos de dinero de 20 mil sueldo de 15 mil, 14 mil soles ¿no? Eh, a trabajadores que muchas veces no, no tienen la preparación del caso porque ese es el, el festín ¿cómo, cómo se eh, consolida eh, el, el neofascismo y se fortalece en el Congreso? teniendo adherentes eh, por recibir un sueldo le van a hacer totalmente adentro. Y eso es lo que yo vivimos en el Congreso, en los ministerios, en todas las instituciones públicas donde están poniendo gente que no tiene ninguna, eh, ningún conocimiento ni experiencia y están haciendo un saqueo de los fondos públicos. Lo mismo hizo ¿no? el canciller eh, el nazi, no me acuerdo de su nombre, cuando una vez que tomaron, eh, llegó al gobierno Hitler para consolidar el, el, el famoso el, la, la famosa SS, ¿no? eh, lo que hizo fue crear un grupo bien rentado con todas las condiciones económicas para que implemente y financie la violencia en toda, en toda la sociedad. Esos son los pasos, por eso nosotros advertimos que el, el neofascismo está dando sus primeros pasos para recién consolidar la gran violencia y la gran raza que va a ser contra todas las organizaciones sindicales y populares de nuestra patria. Tú eres una de las personas que no solamente maneja el tema de sindicato, sino de que desde tu rol de comunicador y de eh, hombre formado en partido, el cual me merita todos los respetos. cada uno de mis invitados, amigos, seguidores de Todo Cambia, eh, les expreso públicamente el respeto que, que, que me merita cada uno de ellos, valga la redundancia y por eso es que son invitados a Todo Cambia. Jamás van a esperar de mí un agravio a mis invitados o una imposición de mis ideas. Mis ideas las tengo para mí y si ustedes quieren acompañarme en ellas, bienvenidos, por cierto, pero no los puedo combinar a que sigan mis ideas o mi postura o mi, mi posición. En ese sentido, viendo otro tema que está bastante latente en este momento en el Perú, es el tema de las fronteras, el tema de la migración. Eh, ¿Cómo ves esto y el hecho de que se haya movilizado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a las zonas fronterizas, ¿cuál es la lectura sociopolítica que le das a ello? El día de ayer eh, eh, he, he buscado bastante información para saber lo que eh, está sucediendo ahí en la frontera de Perú con Chile y más allá de la represión ¿no? o de, la, de los conflictos diplomáticos de que si son venezolanos, si son haitianos, que si Maduro o Kuczynski o la, o la actual presidenta son los responsables, o si Boric, etc. Más allá de todo eso, es lo inhumano con que están tratando este tema. Y esto no solamente es de este gobierno, yo también creo que el gobierno de, de Boric, si bien tiene el legítimo derecho de eh, hacer que quienes vivan en su, en su territorio sean personas que estén legalizadas y limpiar, eh, limpiarse de la corrupción y de la delincuencia, el tema humano no se puede de ninguna manera corregir. Y abandonar a la suerte, con frío, veía ayer en la noche, no, en, en un desierto eh, que, es, que es justamente la zona que hace frío niños, mujeres embarazadas, no son atendidas mientras mientras los políticos y los diplomáticos resuelven el tema eso no puede tener más que el repudio ¿no? hacia las autoridades que no le dan una solución y ven el tema como un tema administrativo cuando en realidad es una mirada totalmente política y de la, y de la y, y, irresponsabilidad por decirlo menos de esta ultraderecha que hoy día eh, le, eh, no asume su responsabilidad y le quiere echar la culpa a Cuchiche. claro que él fue el que hizo puertas abiertas un millón de venezolanos ¿no? y ofreciéndolos que el Perú le iba a dar trabajo, que el Perú le iba a dar educación gratuita, que el Perú les iba a dar salud a todos. Lo ¿no? que generó además una controversia natural aunque no correcta, de, de, un, de un pueblo peruano que no tiene educación gratuita, que no tiene salud gratuita, ¿no? Pero a ellos sí les da. Por eso es que ellos salieron por toda esta gran corriente del grupo de Lima, ¿no? Eh, donde Chile, eh, Ecuador, Colombia, todos decían, salgan de, de Venezuela, nosotros les vamos a, a, a, a, a que vivan en un paraíso, ¿no? Y al final los abandonaron. Esa es la traición de una derecha inhumana que no piensa en los seres humanos, sino en, en estaba con toda la idea de protegerse, en este caso, de las denuncias de corrupción que finalmente lo han sometido a la, a la prisión eh, domiciliaria. Esta, esta situación tiene que afrontarse en primer inicio con un tema humano. Lo otro no tiene no, no el. Tiene sentido que se siga demorando. Los que quieren irse a su territorio, ¿qué se tendría que hacer para llevarlos a ellos? ¿Qué contratar un barco? ¿Cuánto gastar? ¿Cinco millones, diez millones? ¿Acaso cuánto vale la, la vida de esos miles de ciudadanos del mundo que se encuentran allí y que salen con la esperanza de tener un mundo mejor? Eso es lo que vale. Con todo lo que se roba, con todas las, las, las el, las, eh, las fiestas de gala y alimentos que, que se dan en el congreso eso no justifica si ellos quieren ir a re regresar a su país que redes y hacer de una vez por todas este eh, este camino no de el, el corredor hum humanitario el corredor, el corredor humanitario. humanitario el corredor humanitario sea por avión sea por eh, terrestre pero que de una vez lo haga no es posible realmente que se siga manejando. Y las Naciones Unidas se calla la boca porque permite que esto siga creciendo. Y la, la OEA también se calla la boca porque cree que así generan desestabilizar a América Latina. Lo que aquí los medios de prensa le echan la culpa a Boris, que vota a todos los que están en, en, en su país, no, pero que no quieren reconocer que quien ha generado todo esto son justamente ellos mismos. Justamente son estos países que forman parte del grupo de Lima y son estas grandes potencias que imponen este tipo de democracias que no han dado resultado, pues, Marcos, y que por eso es necesario tener una lectura política e identificar también en ese nivel quiénes fueron los generadores de toda esta movilización. Sin obviamente dejar de mencionar que la migración se ha dado desde siempre y se seguirá dando porque el ser humano se moviliza buscando mejores condiciones de vida desde la creación propia de la humanidad. Siempre ha sido así, no se va a poder firmar, pero hay que regularla, pero hay que crear en este momento políticas migratorias tanto de los países de acogida como de los países eh, que, que expulsan de alguna manera sus ciudadanos, porque no se les da justamente estas condiciones de vida que eh, obligan a estas eh, personas a salir de sus países. A la migración. Pero ¿por qué sale? Porque el modelo económico no permite el desarrollo de las fuerzas productivas de cada país de América Latina. Y esa es la segunda estrategia que te estaba comentando eh, al inicio que, que tenemos nosotros dentro de las tres luchas. La segunda estrategia es la lucha de clases, la lucha económica. Y esa lucha económica debe, debe posibilitar dar estas fuerzas productivas para poder industrializar el, lo, América Latina y recuperar los niveles de producción que tenía en los años 70, hace 50 años. América Latina producía más de lo que produce ahora, tenía fábricas para, para todos los avances tecnológicos. El Perú era exportador de tractores, nosotros ensamblábamos automóviles, teníamos toda la línea blanca de refrigeradoras, cocina, era industrialización. Si no apuntamos a desarrollar esa economía, porque la lucha de clases no es una lucha meramente política, la lucha de clase es una lucha económica y para eso tenemos que definir quién es el dueño de los recursos naturales. ¿Quién tiene que procesar estos recursos naturales? ¿Quién y cómo debe de distribuirse las riquezas que nosotros le damos a todo el mundo? Eso es lo que nosotros tenemos que entender como lucha de clases. Apuntar a cambiar las raíces del modelo económico, no solamente desde el punto de vista político, sino de la propia realidad del trabajo y la fuente de producción. Mucho que conversar y justamente es el objetivo ir a los problemas de fondo y no solamente luchar por tal o cual personaje, porque al final los nombres y los hombres son pasajeros Lo que se tiene que trabajar es justamente por imponer y o refundar nuestra patria para imponer un nuevo modelo, un nuevo sistema y no el que venimos eh, viendo que lo único que nos ha generado es crisis en todos los niveles, en todos los sectores, ¿no? Y entonces esto es mucho más que eh, la reposición, restitución de uno u otro personaje. Esto es luchar por un modelo y para eso necesitamos a la gente, a los ciudadanos, justamente que lleguen a ello, que el pueblo tiene que asumir su ciudadanía y participar de la cosa pública, conocer realidad nacional, informarse y formarse. Yo soy una asidua creyente um, eh, en que la, las personas tenemos que formarnos para justamente contribuir en hacer ello y, y generar ciudadanía crítica, este Marcos. Sí, eh, ya he llegado un poco al final de. de de esta Así es. grata entrevista, grata entrevista eh, la salida, ¿no es cierto? La salida que hoy día necesitamos eh, para que no existan ejemplos como la de Isabel Cortés, ya lo hemos señalado, tú lo has señalado con claridad, porque tú lo has vivido, no se puede aceptar partidos ¿no? que interen candidaturas a quienes, a quienes sin trayectoria y, y solamente por un momento de coyuntura ¿no? Eh, usar, aprovecharse de, de esa candidatura porque no solamente se hace daño al pueblo, sino que se destruye y se genera una conducta arribista oportunista como la que hoy día he, ha engendrado la candidatura de Nuevo Perú con Isabel Cortés y eh, lo cual es lamentable porque no es el primero, son muchos casos más. Los mismos que están en el Congreso deberían de salir, pero hablando de salidas, la salida, y eso es parte de nuestra tercera estrategia de lucha, la lucha político-electoral. Y la lucha política-electoral no es la participación cada cinco años cuando hay elecciones o cada cuatro años cuando hay eh, elecciones municipales. No, la lucha política-electoral es la permanente acción. Que, los, que la ciudadanía organizada en sus juntas vecinales, en su junta de participación ciudadana, en las comunidades andinas, en, las, en los clubes de madres, allí está la lucha política. La lucha política no, es la, no son elecciones por las elecciones. La lucha política se da desde la, el aspecto social en el cual posiciones de democracia de gobierno se enfrentan contra posiciones individuales y de autoritarismo en los gobiernos locales, nacionales. Esa lucha política es la que permite y permitió en los años 80 fortalecer al movimiento popular y social con líderes y dirigentes que eran desde las bases. Ellos pudieron sostener toda una década de gobiernos que empezaron a organizar, pero también a satisfacer algunas necesidades de la población, aunque no todos lo hicieron como debía de hacer, por la falta de un programa común y por la desviación que después tuvo Izquierda Unida con esta, con esta variable de la, eh, del, del militarismo como acción política. ¿no? Eso destruyó a Izquierda Unida, pero lo que pero de Izquierda Unida debemos de rescatar es que había trabajo político el debate estaba abajo no era de líderes, ¿no? y eso es lo que eh, particularmente yo lamento cada vez que tengo que reunirme con los dirigentes de otros partidos para hablar entre nosotros, y, y la última reunión que hemos tenido les planteé a ellos, llevemos esta reunión al auditorio de Telefónicas y allí pongamos nuestra cámara de todos los partidos y empecemos a conversar de cara a la población eso es una motivación fundamental para que la participación ciudadana empiece aquí, que haga propuestas que nos permita consolidar la unidad. La unidad no es de líderes, la unidad es de las ideas y, de, y recoger las propuestas reales del pueblo peruano. Eh, Acertar la propuesta porque la, la unión de los líderes al final resulta en amiguismo puro. Y ojalá de que este te hayan escuchado el hecho de que, tú sabes, muchos, muchos eh, ciudadanos se están reuniendo en las plazas, en diversos lugares del Perú, se reúnen, debaten desde de sus propios niveles de comunicación, de plantear el problema, pero a eso hay que darle, y lo digo públicamente, hay que darle direccionalidad política y eso es lo que nos está dando, Marcos, eso es lo que nos está dando. Y estamos dejando pasar una gran oportunidad. No solamente debe primar la emoción social, o no solamente debe primar el hecho de que un erudito diga: Esto, has, esto se hace, yo soy dueño de la verdad, eh, tú me sigues, tú haces lo que yo te digo, yo soy dueño del WhatsApp, yo soy dueño del programa. No, aquí se tiene que dar otro tipo de orientamiento abierto democráticamente y rescatando el diálogo, justamente el diálogo democrático ascurado. Marcos, yo siempre te voy a agradecer la predisposición, como agradezco a todos los invitados que pasan por Todo Cambia, invocarles a nuestros seguidores a, oprime la tolerancia, el respeto, y yo los voy a, siempre voy a ser grata en escucharlos. Si hay alguna propuesta de invitados, Llegar el número del WhatsApp al cual respondo muy gentilmente está en el canal. Yo soy bastante tolerante eh, y, y poco impositiva, es algo que trato de practicarlo en todo cambia. Gracias, Marcos, Rupert, tus palabras de vestidura. Gracias por haber respuesto algunas preguntas incómodas, pero serán necesario hacerlas y siempre expresándote mi respeto y gratitud por estar en este espacio tus palabras de despedida poco, poco, impositiva poco impositiva es un término que se ajusta a la realidad eso significa de que hay un poquito pero no el periodista si no es si no es impositivo en su dinámica de la entrevista suele ser so... so puede ser eh, aburrida no no hay dinámica y uno necesita la contradicción la contradicción genera desarrollo y eso abre las mentes a quienes nos está escuchando, aquí no interesa tanto lo que el, el, el entrevistador algunos, eh, pueda expresarse sino lo que la gente va receptando y con tu ayuda vas contradiciendo y eso es un mérito que eh, realmente te felicito Manuela y gracias por invitarme a tu programa, Todo Cambia, porque el Perú y el mundo debe de cambiar. Gracias, Marcos. Antes que te retires, no quiero ser descortés. Elizabeth Kispe dice el Congreso le regaló a su gente casi 10 mil soles por el Día del Trabajo, mientras nosotros tenemos que rogar que nos suban más los precios del huevo del pollo y todos los productos. Nora eh, Béler dice, cierto, la dialéctica genera desarrollo. Escucha los comentarios, Marcos, ojalá que en algún momento podamos responderle en otro programa. Hay 50 izquierdas y todos dicen ser la verdadera. Bueno, queda para una pregunta eh, posterior y ojalá que en algún momento sea este respondida, Marcos. Necesitamos patriotas que pongan el texto. Eh, por favor dejen de pedir que Manuela entrevista a Isabel, traidora Judas Isabel no vale la pena seguir dedicándole tiempo y espacio no, yo no dialogo con cómplices de asesinas, menos del pueblo señor mío, no, no, no no Isabel, Isabel de, de lejos, de lejos yo no, yo no transo ese tipo de cosas Manuela, tus seguidores confían en ti, muchísimas gracias eh, pero te piden que cortes la entrevista, hazlo cortésmente. Pues cortésmente yo tengo que responderles. No suelo cortar las entrevistas, a pesar de que hay algunas personas que no les pueda aparecer la entrevista que hago. y Yo les invito a sintonizar otro canal. Simplemente, eh, mis invitados merecen el respeto del espacio y ustedes también. De ahí la, el pedido de ser tolerantes. Muchísimas gracias Marcos, a ti y a todos los amigos y eh, compañeros que... de la CGTP. Adelante, dime, dime Marcos. En eh, 30 segundos te se pido, ¿no? eh, porque tras un largo esfuerzo el Partido Comunista Peruano no ha retomado edición, producciones y ediciones Unidad que ha publicado este libro, que es eh, Los tres Congresos el Congreso 1, 2 y 3 del Partido Comunista Peruano luego de que María Mariategui falleciera. Este documento histórico reúne las actas de los primeros congresos justamente en la etapa donde el fascismo imperó, imperó en el Perú, donde se asesinaron, igual que ahora, a cientos de eh, campesinos y trabajadores, donde muchos líderes sindicales y políticos fueron encarcelados, perseguidos, deportados, y en esas condiciones, el Partido Comunista Peruano apoyó e impulsó la revista de la Gran Confederación General de Trabajadores del Perú. Los que desean adquirir este libro pueden como, llamar al 9930-9648-9996- 248. Muchísimas gracias por la Marcos, si puedes entrarlo bien el, el, el libro para que puedan verlo ponlo, eh, un poco acerca de la cámara. Perfecto. Los congresos del PSB. Ahí lo tienen. Son el libro que ha dado mención Marcos Luquez. Ojalá que en algún momento lo pueda tener en físico para poder leerlo eh, y que es necesario justamente. Todo lo que es lectura, bienvenido sea. Quiero darle con esto acabo cabo el mensaje que ha mandado Gustavo Minaya. Gustavo, muchas gracias por estar en la sintonía de Todo Cambia. Y dice así, Manuela Bacidas, no allá de las banderolas o carteles, también debe reconocerse la viva voz de la clase trabajadora. Creo que debe informarse mejor antes de ensayar una crítica contra la CGTP. Gracias, Gustavo. Ha sido leído tu mensaje. Sí, me informaron por eso es necesario y era necesario preguntarle a Marcos Kluker, pero era necesario también decir que era momento vital, importante de que en esta jornada eh, se eh, tengan más carteles rechazando esta dictadura de, de una Boluarte, Alberto Tarola. Mis respetos a la CFTP, de la cual soy parte, he tenido la, la, secretaría, la Secretaría de Relaciones Internacionales, mi homenaje a la CGTP y a Ay. todos los trabajadores eh, del Perú y del mundo. Jamás arrear las banderas ni negociar con las dictaduras ni con el fascismo. Muchísimas gracias, Marcos Pruper, y mi saludo a cada uno de ustedes. Nosotros retornamos Buenas. el día mañana en Todo Cambia Noticias, a la misma hora en el, o en cualquier otro momento, si así amerita el caso. Muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Perú.